Y estamos de vuelta señores, queremos agradecer como siempre a usted que acaba a partir de este instante de sintonizar este que sin dudas es el toque del mediodía. En este momento vamos a hacer una conexión especial con nuestro querido compañero Roberto Neris, quien se encuentra en la ciudad pues, de Maryland, en la en ocasión... Washington. Exacto, la ya última vez de que, que nos conectamos con sí. él para traernos todas las incidencias del juego. Y qué bueno es saber que a través de la tecnología podemos hacer esa conexión especial. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hey. Hola, hola Mayerin. no te escuchamos. Hola, eh, no me escucha. Ahora sí. No, bueno. Ahora ¿Me sí. escuchan ahora? Sí. Ok, hola Mayerin. hola Veloz. Hola a todos los televidentes eh, del toque del mediodía. Pues como pueden ver, eh, está haciendo esta llamada, videollamada desde el avión. Ya salimos esta mañana desde Baltimore, eh, temprano, a eso de las 8.30. Eh, llegamos aquí a Fort Lauderdale. Y ahora vamos a, a salir para Santo Domingo. Así que ya estaremos en una, dos horas y media eh, en, en territorio dominicano. Luego de vivir esta experiencia de esta eh, Serie Mundial, ya eh, prácticamente eh, que ha hablado la Serie Mundial a favor del equipo de Houston, así que los fanáticos de Houston, a ley de un partido para convertirse una vez más en los campeones eh, de la Serie Mundial. Muchas cosas que han sucedido este fin de semana en nuestra ausencia allá en Santo Domingo sí. que ya cuando estemos allá en el estudio vamos a compartir eh, con todos ustedes eh, aprovechamos también eh, nuestra cobertura aquí de la Serie Mundial para hacer algunos recorridos estuvimos en el, en el Capitolio estuvimos ah, en la Casa Blanca eh, estuvimos también en el obelisco eh, a John F. Kennedy como decía en la aguja eh, sé que sale en muchas películas y aquí también compartimos con muchos amigos eh, unos que vinieron desde Santo Domingo, otros que residen aquí, digo que residen allá en, tanto en Baltimore en Maryland y en Washington eh, D.C. Eh, nada, eh, un poco cansado, como ustedes pueden ver mi rostro, sí. pero contento de poder hacer el trabajo y llevarle a todos ustedes la información aquí en compañía de nuestro eh, de hermano y amigo Juan José Rodríguez y concentrado no en el país, no sé, está en vivo para República Dominicana por el programa El Toque de Mediodía. Saludos a todos. De el Toque del Mediodía, San Francisco de Macorís. Ya camino a Santo Domingo. Y va a tener una gran cobertura en todos los medios sociales y también eh, tradicionales de televisión, radio. De más de 15 entrevistas importantes que realizamos durante la serie mundial. Y algunos reportajes también que hicimos. Así que esperen eso durante la semana completa. Eh, a través de Deportes al Día Rumba FM, a través de Final Deportivo por Teletillas, y en nuestro medio, arroba bajo José Rote RD. Yo te juro también que en los medios de Roberto ustedes van a seguir todas estas incidencias. Entrevista con superestrellas dominicanas y latinas, como José Altuve. Sí, así, así o, que... José Altuve, que sí, dio la tremenda sí. entrevista que le hice. Sí, así es. Eh, Juan José, ustedes saben que yo de deporte sé muy poco. Aquí Somos dos. Eh, el experto... <risa> Bueno, José con más de 30 años de trayectoria en lo que es la crónica deportiva a nivel nacional e internacional, eh, uno de los pocos medios que ha cubierto más de, de, de 20 series, ¿cuántas series son? Seri, más de 20 series mundiales. Más de 20 series mundiales, series de Caribe, Juego de Estrella, finales de la NBA, o sea, es toda una institución de deporte en la República Dominicana y Dios nos ha dado no da la dicha de conocerlo y ya tenemos uno casi 10 años viajando juntos, ocurriendo eh, muchos eventos de los cuales... Se ha, se ha paralizado un poquito la conexión, recordarles que estamos totalmente padres. en vivo con Roberto, ¿sí? Sí, lo que pasa es que me sí, están entrando algunas llamadas, ¿sabes? saben que oh, esto es una videollamada, no. ah, sí. y a veces si interrumpe la conexión. Sí. Cuéntenme sí. ustedes por allá, ¿cómo, ¿cómo? Notamos a Roberto un poquito cansado, sin embargo, eh, sí, te notamos un poquito cansado, Roberto decía, pero sí, no sin dudas, se... pues, eh, realizamos el trabajo de lo que buscamos, este equipo de soñadores que nos esforzamos desde los camarógrafos hasta... ¿Ya tenemos en línea? Roberto, sí. ¿cómo estuvo el ambiente sí, de... en cuanto a los fanáticos del juego? ¿Cómo se vivió todo tranquilo? Bueno, mira, en cuanto a, a, a lo que fue el juego, eh, mayormente muchos fanáticos, pero, pero en mi caso, mío personal, yo soy yanquista, o sea, sí. por el chan que no York, yo, pero... Eh, eh, estuvimos apoyando a los nacionales de Washington, de Washington porque Washington. es el equipo donde están la mayoría de dominicanos, entre ellos eh, José eh, eh, Osuna, Osuna, ¿verdad? Juan Soto, Juan, Juan Soto, Juan Soto se, me, se me cruzó el nombre con Altuve, con Juan Victor Soto, Juan Soto, Roble. Soto. Víctor Robles, eh, Roble, otro dominicano. Fernando Ron, tu amigo Mayen te mandó saludos, Fernando Ah, Ron. mi amigo personal. Sí, entonces todos esos jugadores dominicanos, por, por eso, eh, la mayoría de dominicanos estuvimos, o estamos apoyando, porque todavía no ha pasado, no se ha definido nada, hasta que no se termine la serie mundial, eh, no sé, los dominicanos siguieron apoyando al equipo de los nacionales de Washington por la cantidad de dominicanos que tenían presencia, que tienen presencia en este equipo de los nacionales de Washington. A diferencia del equipo de de Houston, que la mayoría de jugadores latinos que tiene son venezolanos y de otras nacionalidades. Por eso mucha gente eh, se inclinó a apoyar, aunque siempre en los análisis que hicieron los expertos en la crónica deportiva eh, dieron favorito a Houston en un principio, aunque los dos primeros partidos, siendo en casa de Houston y en la ruta para los nacionales, eh, se, se aventajaron inmediatamente con dos juegos. Pero eh, aquí en Washington fue todo lo contrario. Tres partidos, partidos consecutivos jugados en, en los nacionales de Washington fueron ganados por Houston. Esto pone una situación muy difícil a los nacionales de Houston porque ahora el martes, ya el día de hoy están viajando para Houston y el martes mañana continúa eh, la Serie Mundial ya con un equipo con tres y dos, o sea, para Houston es un poco es eh, todo lo favorable porque llegan a la casa un equipo fuerte que pocas veces han perdido en la casa entonces es difícil ahora para los nacionales de Houston eh, para los nacionales de Washington. de Washington poder sí de Washington perdón poder eh un eh, combate eh, de atrás pero en cuanto a los fanáticos como lo dice como dice, muchos dominicanos vinieron a disfrutar de este clásico la serie mundial. si sí, bien, eh, bueno, desde aquí mandarle buenas vibras a los nacionales de Washington, ya que ahí se encuentra la mayoría de los dominicanos. Gracias Roberto por tu participación aquí y pues ya mañana te integras, haces, haces falta. falta. Haces mucha falta. Haces falta, realmente. Sí, no, eh, eh, yo me sorprendí que vi a Mayelin hoy ¿Cómo? Que, como heroína, heroína Ayer, de, de sí. ah, Ayer okay. sí, vi que andaba volando. Dije, andaba, no andaba con mi capa volando ahí no pero gracias andaba, por andaba como la mujer maravilla viste no pero gracias Roberto porque se te nota el cansancio pero valoramos de sobremanera el esfuerzo que haces por llevarles a todo el pueblo eh, el país las incidencias de manera directa aparte de que estaremos disfrutando de diferentes entrevistas que realizaste algunos peloteros ya mencionabas a mi amigo personal eh, Fernando Rofni quien es eh, un gran pelotero en eh, representación del buen dominicano plátano power como les decía? Antes, gracias sí. Roberto. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, no, no, no ya mañana lo integramos con nuestros amigos. El amables, avión te va a dejar, ¿oíste? No, <risa> ya, ya va, va a partir, ya, ya, ya va a reír. <risa> no, mira, mira, mira, yo. Yeah no, pero bueno, gracias Roberto y como les decía, para terminar la idea principal este equipo de soñadores desde los camarógrafos, desde el coordinador de piso, desde el coordinador como productora Ismelka sí. los muchachos, nosotros todos nos esforzamos por llevarles una televisión con calidad, con contenido y sobre todo de entretenimiento adaptada a este horario así que nos vamos a una pequeña pausa pero cuando retornemos continuamos mucho más, nosotras como siempre con mucho amor y respeto para todo ese público a través de este que es el toque del mediano no, no le cambies, cambies.